pero además con una línea totalmente pacifista. Si bien esta comunidad de indígenas soxiles eh, está de acuerdo con todas las solicitudes y peticiones que dieron lugar al levantamiento zapatista de 1994, ellos optaron no tomar las armas y luchar a través de su convencimiento a nivel religioso, desayuno, oración y actos eh, pacifistas. Llegó aquí a atender esta comunidad en situación de emergencia epidemiológica, eh, con lo que ustedes quizá hayan visto, y si no los invito a meterse a YouTube, hay múltiples documentales sobre la masacre de Acteal, y el trabajo fue una constante emergencia porque estamos hablando después de una incursión militar eh, como considerada ya por muchos como un crimen de Estado donde mueren 45 personas que están precisamente en un acto pacifista orando, ayunando por la paz regional. Eh, esta comunidad se constituye desde hace 22 años en sociedad civil, debido a precisamente también problemas territoriales de herencia con mujeres que se, de acuerdo a la costumbre, no heredan, solo los hombres. Y allí se constituyen como sociedad civil y es así que ya integrados tienen sus propios, eh, su propia organización a través de una mesa directiva de la sociedad civil Las Abejas y también toda una organización dada de manera histórica, a través de la diócesis, atendida por diáconos indígenas también. Esta incursión paramilitares, mientras ellos oraban, y no me voy a detener a hacer una descripción de tan terrible suceso, porque lo pueden leer. El día de hoy les quiero presentar a Catarina Méndez Paciencia, que en esa fecha de 1997 era una jovencita de 20 años, su hermano Agustín que está a mi izquierda, tenía 17 años jóvenes que estaban con sus padres orando y que en el momento de la incursión armada corren como todos los demás saliendo de la ermita para buscar refugio en las cañadas, en las laderas y escapar de, de las balas algunos lo lograron, algunos de sus familiares fallecieron y Catarina se encuentra en este momento, me estoy saltando muchísimos años y estoy simplificando mucho, eh, es una de las personas que sobrevive a esta balacera, pero es afectada por arma de fuego en varias partes de su cuerpo. Posterior a, esta, a este daño físico y psicológico, Fui una de las médicas que hizo las primeras valoraciones al, a, a los daños físicos. Hice su historia clínica y fue una de las que sirvieron para reclamar de partir de una abogada maravillosa, Marta Figueroa, las indemnizaciones de parte del, del gobierno del Estado. Esa indemnización era para viajar a la Ciudad de México, ser atendidos porque los recursos hospitalarios del Estado son pésimos si ahora son pésimos, en ese tiempo estaban peor. No existen las especialidades que ellos requerían. Una de las niñas afectadas tuvo que ser operada en Estados Unidos y casi quedó ciega. Otro niño de la mandíbula que ya requiere un cambio de placa, etcétera, etcétera. Catarina deja de tener el apoyo como sus demás compañeros sobrevivientes y heridos porque consideró el gobierno que los ve caminar pues ya están bien, ¿no? también es doctor. ...y eh, retiró eh, el pago de sus gastos médicos. Por supuesto que la atención a la salud no es nada más atender la enfermedad. Sabemos muy bien que en los pueblos originarios la concepción de salud es muy diferente a la de la OMS. ¿no? Ellos tienen su propia sabiduría para entender de una manera integral, eh, no separada del entorno de la madre naturaleza, de todos los actos que hacemos, de todas eh, nuestras conductas. Y en este tenor de una atención a una salud integral, pues no la tenían, solamente a la biológica, a la física, pero al retirar el apoyo, ¿quién se va a hacer cargo de esas heridas? Y estoy hablando solo de las heridas físicas, ¿no? no nos va a dar tiempo de hablar toda la complejidad de lo que es la enfermedad. ¿Quién se va a hacer cargo? ¿Quién va a hacer que Catarina camine otra vez, dado que su pie quedó prácticamente como el de una muñeca de detrás, colgando? Y las múltiples heridas en su cuerpo. Pues entonces lo que hicimos después de terminar nuestra participación con un permiso en la UNAM, en ayuda humanitaria, no reconocido por la UNAM, quiero decir, porque es esta gente que nos fuimos eh, frente a este, estos sucesos, pues fuimos gente un poco sospechosa, ¿no? Aquí se fueron, a lo mejor también son guerrilleros y algo que comentaba yo, que los que trabajamos con ellos muchas veces también somos discriminados y estigmatizados, ¿no? Pues porque se fue hasta allá, de que se esconde, que estaría haciendo, que aprendió, será buena influencia ahora que regresó. Sin embargo, eso no importa, uno tiene que asumir de lo que está convencida. Y cuando termino mi estancia de ser la médica, de atender el campamento en situación de desplazamiento por la guerra de baja intensidad, se concentra en estas poblaciones en la localidad de Los Narangos. Gracias a la generosidad de la familia Vázquez Luna, cuyo padre era quien dirigía la oración en el momento de la incursión paramilitar. Este líder religioso y de gran autoridad moral es el que marca la pauta y ahora su familia son de grandes luchadores sociales. Entre ellos tenemos a la nueva concejala Guadalupe Vázquez Luna, que muchas de ustedes ya la verían también por internet. Ella es hija de este hombre que dirigía la oración. ¿Qué hacer después de esta estancia una médica? que no la formaron siquiera, no, ya no en, en, en derecho para pueblos originarios, ¿no? no le habían hablado ni siquiera que existían pueblos originarios cuando estudié medicina. Entonces tuve que ser autodidacta desde 1980 que vivía allá y cuando terminó mi estancia con Médicos del Mundo dije, ¿qué carambas vamos a hacer? ¿Qué va a pasar con esta gente que eh, queda desprotegida de las indemnizaciones? Eh, soy cofundador, cofundadora de un grupo llamado Red de Apoyo a la Salud para los Heridos de Acteal que asumimos con nuestro sueldo el pago de sus tratamientos. Lamentablemente el proceso de esta sociedad civil eh, tiene en su haber dos divisiones importantes, por lo tanto tres duelos, el de la masacre y el de dos divisiones de su organización. Catarina y Agustín, que están aquí presentes, continúan con los eh, originales fundadores de la Sociedad Civil las Abejas y por eso los apoyamos, porque alguien tenía que responsabilizarse y hacerse cargo de, de su salud. Ellos están viniendo y por eso están el día de hoy aquí al Instituto de Rehabilitación, donde Catarina lleva cinco cirugías, donde tiene múltiples cicatrices, ya ya les platicará, y donde ahora, después de caminar por varios albergues en Tlalpan, de religiosas y no, eh, mi casa es albergue para que ellos lleguen, coman, duerman y pagamos sus tratamientos. Ha sido una experiencia de aprendizaje, caminar con ellos realmente maravillosa, porque aprendí más que cuando iba yo a clases a la ENA, así que no les quito más tiempo y quisiera que ellos tomen la palabra. Les va a hablar Catarina Méndez paciencia. ciencia. La y Kerem La Dejala, agua, y la reshola, de la reshola, y la reshola, y la reshola, y la reshola, y la reshola, de la reshola, y la reshola, y la reshola, y y la reshola, de la reshola, y hay un poco de gente que de ha convertido en de hombre de se ha en un hombre que se ha convertido en un hombre que se ha convertido en un que que que yo le di algo para que yo lo mande a urgencias para que que te que te han yo que yo he oído que es que que la di doctor hayo que te has no hayo que yo no está tan mal, pero de coche y de coche, pero de, hay hay de snow en el, coche, está pedrita ora, escucha la yarsha, me da, hecha el campamento, y un hat sporty, has visto yo y un un has y un hatia hoy un carichi, arco tico te el campamento, hecha las noches, teatro, ti si las ya, y alambre, book alambre, es acrílico, campaña, ya, ya, ya, das ya, ya, ya, ya, ya, ya, der ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, de ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, das ya, ya, der ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, y que di haya di un trabajo de trabajo de trabajo de la, de trabajo de trabajo de trabajo de trabajo de trabajo de trabajo de de de de Start de de yo lo ya lo ve de Tenu a y Ali ya antes Hayo ir a tiquita ni que piensa de mago de tal coches de pero todo congo de ti de de ordenes popular de hotel de smart de un de te de es de de te de venir de carretera de chile kutik.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 toco ven chupones de al de juego ven coches de yo muy da da que hay un un hay ha la muy puto alto anochí, a mal, de la lo no no no me yo oyo ti a ti oyo pero Onochla ocho la pobre muyo chisí que muyo por epal y yo, y mi madre, yo, y mi y mi madre, y y mi madre, y mi madre, y mi madre, y mi madre, y mi madre, y mi madre, ya no se puede ver no se puede que no se puede ver que no se puede ver que no se puede que no se puede ver que no se puede ver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 y la ram hayo hayo me das me la me han que de Catarina dice que ahora después de su palabra su hermano va a traducirles para que sepan qué es lo que dijo Bueno Buenos días a todos a todas yo me llamo Agustín Méndez Paciencia y voy a traducir un poco lo que dijo Catarina pues ya ha un breve con el tiempo está corriendo ¿no? bueno pues Así como dijo la doctora Adriana, como ella ya hace años nos está echando la mano sobre su traslado de Chiapas a, a México por su cita médica de Catarina Méndez. Y lo que dijo Catarina es, comentó breve, pues creo que también algunos de ustedes ya, eh, este, ya saben, Cómo pasó y por qué pasó la masacre de Acteal en el año de 1997 Pues Catarina dijo que nosotros estamos en una jornada de ayuno y oración por la paz del mundo No solo de Acteal, de, de, de Chiapas, no pues a todo este, Pues así como dijo Catarina, ella recibió siete impactos de bal por alto calibre como. Como arma de fuego. Pues gracias a Dios que vive todavía, y desde el 2004 lleguemos aquí a la ciudad, en dos, o sea, en, aquí en el Instituto Nacional de Rehabilitación, y años después llegó a, a la, al Hospital de Nutrición, pues entonces Catarina pues hace, bueno, la masacre ya cumplió 20 años, con cuatro meses, y después de estos cuatro meses, pues ustedes ya, creo que ustedes ya su, supieron, o algunos y algunos no todavía, pues como, así como dijo Catarina, pues, ¿por qué pasó la masacre? Porque estamos defendiendo nuestra madre tierra como... Creo que ya es muy parecido con este, este, este encuentro, este, lo que está sucediendo ahorita. Pues este, nosotros estamos defendiendo nuestra madre tierra, la naturaleza. Nosotros somos pertenecientes de la, relig la religión católica, como dijo la doctora. Pues... La masacre de Acteal pues, pues ya hace años, pero no, no, estamos, no está olvidado a nivel nacional, internacional, siempre llegan este, observadores. Pues el sábado en la noche pues ocurrió otra vez este, amenazas de muerte, como dijo Catarina pues aproximadamente como a las 11, 10, 11, 20 de la noche pues es que así como dijo la doctora ya hay dos o sea ya la organización y hay este, dos grupos que se dividieron uno en 2008 fue el primer grupo que dividieron y en 2013, pues sí, 2014 hubo otra división entonces, pues, a este grupo que dividieron en 2014, pues, este, es que el señor se llama Francisco Vázquez Hernández, él la que donó la tierra, o sea, el lugar del campamento. Pues, este, como ya, como ellos ya, este, ya no están de la sociedad civil, las abejas de acriado, pues están buscando forma de cómo pueden este, este denominarlos de ¿no? pues este como está el campamento y el, el el Señor donó ese campamento pues este nosotros hicimos un acuerdo de que tenemos que alambrar todo para que no tan fácil nos puede nos pueden quitar la tierra, porque este, este grupo, pues quieren quitar la tierra, pero no solo su intención, ellos, sino fue, o sea, está este, apoyado al, al, al. Tienen sus abogados, están capacitados de cómo puede, de, de cómo nos puede este, acabarnos. Entonces, el. El sábado en la mañana trabajamos, fue todo este alambrado, el campamento y construimos una casa. Según dicen ellos, quieren construir una casa, va a ser una tienda de artesanías de textiles, pero ya no son, no, no ya no es para la organización, sino ya son para ellos, pero la tierra no es de ellos sino que es del campamento, quien está, este, quien está ahí de la sede, es como, como este, bueno, la doctora dice, el, el, el, las abejas verdaderas, bueno, sí, así como dijo Catarina, ella recibió siete impactos de pala y voy a seguir marchando hasta donde puedo, yo no tengo miedo, tengo que defender mi salud y tengo de, que defender donde están enterados los 45 mártires de Arteal así comentó la Catarina pues nuestra visión en, entonces a las 11.20 11, de la noche pues fueron este, a desalambrar nuevamente llevaron sus cizallas y lo, lo arrancaron y lo tiraron pues todo se fue así y después terminaron todo eso entonces eh, subieron a la orilla de la carretera y como Catarina estuvo ahí pues defendiéndonos pues entonces llegaron las personas fueron cinco personas llevaron sus martillos sus marritos a desclavar toda la, la casa donde fui construida en el sábado en la mañana pues así fue entonces sacaron tiroteos de, de, de, de alto calibre y pues así todo fue el sábado el, el, en la noche terminaron como a las 12 de la noche este este hecho y el 22 en la mañana y el domingo pues aventaron piedras aventaron, sí, piedras porque cada 22 del, del mes siempre estamos haciendo conmemoraciones, oraciones, pues siempre cada mes hay misa, entonces pues creo que ellos, entonces no, nada más para, para meterse en miedo, pues este, no, ya no, gracias a Dios que ya no, no hubo, no hubo este, este, este, nada grave pero nada más amenazas de muerte pues así este hay un a la orilla de la carretera hay un poste que tenemos el foco del alumbrado público y el, en la noche el sábado pues lo dispararon y lo bueno todo hubo así y se quemó el foco pues pues así todo pues como, a, como comentó Catarina pues les invitaron a ustedes a que difunden ese, ese información, no solo información, sino es un hecho, hecho cruel que, que pasó, casi muy parecido como en 97, nada más ya no hubo muertos, no hubo heridos, pero sí muy parecido. Ahí están los hombres, mujeres, de 15 años para adelante, pues ahí están uno alambraron y otro construyeron casa y otro están adentro de iglesia haciendo oración nosotros este, así son así es nuestro caminata pues no estamos trabajando de, de la violencia sino que de paz y armonía que queremos construir la paz pero a, a ellos no no, no es su visión no es así, es su visión, pero ya, bueno, lo, lo, que lo, lo que yo me lamento mucho es que ya son ex zapatistas, fueron organizaciones, unos son, antes son pertenecientes del EZLN y otros son abejas, pero así como ya, ya les comenté que, que se, se, se alejaron de la organización, entonces ahorita yo ya son partidarios. Del PRI y del Verde. Entonces, pues creo que nada más ese. ese yo pero bueno, la traducción, lo que dijo Catalina, pues nada más eso. Pues a mí también les invito nuevamente a que difunden este, ese hecho que fue. Entonces ya tiene su conocimiento del Fray Bartolomé de las Casas, el, nuestro defensor de los, de los derechos humanos ahí en San Cristóbal y ellos están echando la mano pues para buscar el, el, el, la justicia, pues solo es mi palabra compañeros y compañeras, pues le les agradezco mucho la doctora que nos, que nos, que vino a, o sea, nos invitó a, a que veníamos aquí, pues aquí, es, aquí ya dimos nuestra palabra y les agradezco mucho a José Carlos, Carlos, gracias Carlos. Pues es todo nuestra palabra. Disculpen muchísimo. Pues les agradecemos a ustedes, eh, la, el, pues sobre todo la, su presentación aquí y la denuncia también para que vean que de estos temas que hablamos no son temas que están pasando en la luna sino que están pasando aquí en el planeta Tierra. Si alguien tiene alguna participación, si alguien quiere hablar con ellos, y si no, pues eh, vamos a agradecerles a ellos con un fuerte aplauso y, y continuamos con la sesión con el maestro Raimundo Espinosa. No sé si hay alguna pregunta, comentario. Sí. sí. No comentario nada más. Breves, por favor, porque sí. ven que estamos ya casi sobre tiempo. Eh, efectivamente muchos ya conocíamos este, los hechos que se dieron ahí por informaciones de sí. los medios no eh, generalmente, pero también tenemos algunos conocidos que, que viven en Chiapas y, y que nos han transmitido esta información este solamente quisiera agregar una cuestión y tampoco no se vaya a malinterpretar y por lo que voy a decir, eh, yo sí les recomendaría a todos los compañeros, que si tienen la oportunidad, el maestro Carlos Facio escribió un libro que se llama El Estado Fallido, donde nos nos relata la estrategia que viene desde fuera y que se está aplicando no solamente en México, sino en toda América Latina eh, y no solamente. Y aquí es la parte que sí quisiero, quisiera que no se vaya a malinterpretar. Eh, si bien la semana pasada vimos el mapa de cómo eh, coincidentemente eh, se encuentran los, los proyectos dentro de las zonas y pueblos de las comunidades indígenas, resulta que la, la guerra no nada más es contra los pueblos indígenas, la guerra es contra todo el pueblo. Y ahí da todos los argumentos, había que leerlo, es, está bastante documentado y, y bien investigado, eh, de los planes y proyectos que se, que se elaboran desde el Pentágono y la CIA, así de simple. Entonces, esa es una parte y la otra, efectivamente, creo que un deber de los que estamos por acá, aunque no somos indígenas, como, como decimos al, luego aquí, eh, no somos, pero tenemos esa posibilidad cuando menos de difundir y, y este y, y hacer este de estos hechos eh, de denuncia y sol, solidarizarnos con, con estos pueblos, ¿no? o estos pequeños grupos que están en, en resistencia también. ¿no? Gracias. Sí, más atrás. Paisano. Bueno, nada más eh, decirles a, a los a los hermanos sotil que sigan resistiendo eh, nosotros somos de la raíz maya venimos de nuestros ancestros y la lucha digamos de nuestras tierras yo soy guatemalteco soy maya quiche y estoy aquí también participando en el seminario entonces eh, no se sientan solos estamos trabajando nosotros en Guatemala gracias también a a algunos académicos comprometidos con los pueblos que si sí, la lucha pues es larga ya nosotros ustedes saben como Chiapas lo que pasó en Guatemala hace 30, 35, 40 años unas terribles matanzas pero yo digo que siguen luchando y, y siguen difundiendo lo que está pasando en México verdad y pues adelante y nuestra solidaridad con ustedes como hermanos mayas Gracias. Por allá atrás, una última participación. Y oh, sí, nada más para eh, saber si hay alguna manera de apoyarlos, en dónde podemos eh, hablarlos con ustedes. Eh, y aquí estamos también para, para seguir apoyando. Buenas tardes. Eh, Nada más como una aportación de que este tipo de organización es una organización que confronta a la propiedad privada, entonces hay que regresar a la propiedad comunal. Yo este, no sé, les recomiendo a los licenciados que estén aquí estudiando que vean la tesis doctoral de Romero, Romero Vargas y Turbide, en donde él, su tesis fue del calculo. ¿Cómo rescatar el calculo? Nuestra propiedad comunal. Gracias, Pamati. Gracias. Muy bien. les cedo la palabra a ustedes. Si quieren decir algo. Pues nada más agradecer. Yo mandaré por eh, WhatsApp ta, la, la dirección, la manera que el que quiera adherirse. No necesitan ser médicos porque la salud no solamente es asunto de médicos, ya lo entendimos todos. Y... este. Eh, Muchas gracias por escucharnos y gracias, Carlos, por el espacio para los hermanos. Al contrario, muchas gracias. Entonces, pues reiniciamos otra vez una actividad. Pedimos a, al maestro Raimundo Espinosa y a la doctora Claudia Mendoza que nos hagan favor de acompañar.